Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video más. Es un placer para mí estar con ustedes. Uh, otra vez sobre aprendiendo más sobre Roofing o cualquier otra compañía que tengas. Esto te va a dar una idea de cómo ser estimados. Anteriormente hice un video de cómo comenzar tu propia compañía. Y uh, lo puse en la página de inglés accidentalmente entonces ya no lo quise cambiar al otro a este otro canal entonces ahí abajo te voy a dejar el, el link para que puedas mirar el, ese video de cómo comenzar tu propia compañía ok entonces uh, hoy uh, quiero compartir cómo es que hago estimados eh, en el roofing en donde yo vivo entonces uh, cada ciudad o depende cada material que uses va a diferenciar pero te vas a dar una idea de cómo hacerle para para saber cuántas ganancias vas a tener porque hay veces que en eso se nos complica mucho antes de comenzar una compañía a veces uno no lo hace porque uno no sabe uh, uno no sabe cuánto cobrar por en este caso, pues por, es por escuadra en, en roofing. Entonces, uh, es algo que a mí me ha ayudado y a mí me gusta compartirlo con más personas porque uh, hay mucho trabajo allá afuera y entre, entre mejor lo hagamos, uh, mejor, todo, todo mejora en la vida. Entonces, uh, pues no, hay que compartir lo que sabemos porque... porque uh, pues, así nos va, nos va mejor, ok, entonces, esta es la hoja que yo uso, se los voy a enseñar, esta es la hoja que uso para hacer, para hacer estimados, entonces, esto es más o menos cuánto te, más o menos cuánto me cuesta cada material, entonces, ahí te vas a dar una idea a, uh, Uh, tú ahí le cambias tus números pero te vas a dar una idea cómo, cómo sacas tú la ganancia de lo de, de todo tu, tu estimado cuánto te vas a quedar a ti y cuánto vas a pagar a las a las, a las personas ok entonces aquí está la teja que son los shingos la, la, bueno le decimos teja pero son, son, uh, son shingos de de asfalto, entonces um, aquí está cuánto la compro yo por escuadra, aproximadamente 81 dólares sin ponerle taxes todavía, esto esto es uh, sin taxes, entonces está el hip and Rage, el que luego uno le pone a veces treetail en el, en el filo de la casa, entonces uh, está el drip que es la lámina de la orilla el papel sintético que se le pone abajo de la, de la teja uno es el que se usa mucho ahorita antes era uh, papel negro de uh, como de, de chapapote. y era uh, rendía rinde cinco veces más este entonces uh, yo, casi en todo Estados Unidos se usa Uh, ice and Water Barrier, es el que lleva el, es el Ice and Water, el que lleva uh, en los valleys normalmente y en, en estados o ahí tienen códigos que tienen que ir en la pared o de, depende en qué parte de, de, del país estés. Entonces, uh, Pipe Flashings también, que eso siempre se cambia, las, las pipas, las botas, como les dicen. Uh, Boxman, uh, Turtle, Turtle Style que viene siendo uno, mucha, hay personas que le dicen tortugas a nosotros le decimos cuadros o ventilas entonces abajo están las turbinas las turbinas 51 dólares cada una la caja de clavos 25 dólares cada una los tipos 5 cada una entonces así te das una idea cuánto tienes entonces lo que voy a compartir es a, a, cómo haría yo un estimado vamos aquí a hacer una Vamos a hacer una.. Vamos a decir que este es el papel de tu libreta. Entonces, lo que hace uno, pues cuando da un estimado, uno apunta el nombre, vamos a decir que se llama José. Este José es muy conocido, sí. donde quiera está. Ok. La dirección en la, en la. calle. En la calle 15 entonces el, el número de teléfono 000 y luego el email también As, le, le dices a la persona si quiere email o si quiere un texto yo mando y en mi caso yo mando los uh, los estimados con una aplicación <coughs> esa aplicación me ha servido mucho la, la, la aplicación se llama joystick es la que uso. Y me ha servido mucho, entonces ah, ahí mando los estimados y, y los puedo mandar por teléfono o por email. Entonces ah, ah, ahí tú le puedes decir a los clientes que prefieren. Ok, entonces ya cuando está ahí la, la hoja que uso yo para <coughs> apuntar para cuando voy midiendo la casa, entonces ya ponle que una casa chiquita promedio de, de, dos, de tres recámaras, un, de dos baños. Uh, vienen siendo, vamos a decir que 33.33 .33 squares, que vienen siendo 33 escuadras y un bando de teja de asfalto. Entonces, Hip Ridge, vamos a decir que es 5 bandos, entonces viene siendo 1.66, porque hay. Uh, Tres uh, bondos en, en una square. Ok. page Vamos a decir que tiene 25. Synthetic foil. Papel. Vienen siendo cuatro. cuatro papeles. Ice and water. Que se lleve uno. Pie mm, flashes. Normalmente tienen como tres. Cada casa de esas promedio. Uh, vamos a decir que en este, en este caso. Tenemos dos turbinas. Entonces cajas de clavos se va a llevar dos cajas de clavos porque cada caja de clavos equivale como a 20 escuadras. Entonces vamos a ponerle dos. Y lo mismo con state pues vienen siendo dos cajitas. Ahí está. Entonces ah, ya que tenemos cuánto ah, nos cuesta la escuadra y cuántas escuadras son, entonces ahí es donde hacemos la multiplicación. Vamos a hacerlo 81 por treinta y tres, punto treinta vienen siendo veintiséis yo, yo, normalmente, a ver, vamos a usar el, el negro, normalmente. Ah, nomás, aquí dice 26.99.73 pero nomás lo, lo llevo al más cercano entonces que viene siendo 26 27 sí, 27 2.700 ok uh, ridge 67 la escuadra por 1.66 equivale a 111 ok entonces dripage 5 por 25 5 por 25 son 125 125 mm. sin son 4 67 por 4 268 Ok, entonces el otro es Ice and Water 1, son 51. 3 Pie Flashes, que está fácil, son 27. 2 turbinas de 51 dólares, son 100, 100, 102. Ah, clavos, 2 cajas de clavos, son 50. 2 staples, son 10 dólares. Entonces ahora sí. Ahora, ahora sí multiplicamos todo esto. Lo, lo sumamos. 2.700 más 111 más 125 más 268 más 51 más 27 más 102 más 50 más 10 iguala. Okay con permiso voy a poner aquí el total que son 34 34, 34 44 aquí entonces uh, el total es 34 44 entonces uh, vamos a poner lo de las taxes vamos a ponerle 10% más 10% más 10% vienen siendo 37.88 37.88 eso, eso eso eso eso te vas a, a te va a tomar el material el, eso te va a costar el material entonces ahora vamos a sacar cuánto tú vas a pagar a un grupo porque a, Vamos a decir que tú lo estás pasando a un grupo, aunque no lo estés pasando, tú debes de cobrar como si lo estuvieras pasando porque esa es tu, tu ganancia de compañía. La compañía tiene que ganar, este es tu trabajo. Entonces, ah, vamos a, a mirar. Aquí en el área de Arkansas, el promedio que venimos pagando las compañías en una casa parejita de una capa de teja son $65 dólares. Entonces a 65 la escuadra se le paga a un subcontratista. Si un subcontratista. Sub sí, sub Entonces a, son... Vamos a sumar las escuadras. ¿Cuántas son? Son 33.33. Punto, punto 33 más 1.66 escuadras de nos viene el total de 34.99 que son 35 escuadras entonces son 65 dólares se le paga más no por por 35 escuadras ok 35 por 65 son 22.75 Okay, entonces aquí le añades los 22.75 que le pagarías al, a los empleados 22.75 Entonces ¿cuánto es? 22.75 más 37.88 Son 60.63 60, 6.063 Entonces aquí es lo importante, mira el total del material y pagándole ya al grupo que vas a contratar son 6.063. Entonces, uh, ahora vamos a sacar tu ganancia, pero ¿cómo vamos a sacar esa ganancia? Aquí es lo que a mí me ayudaron a sacar esto, y pues yo por eso lo comparto. Me ha ayudado a mí, espero que a ti te ayude. Uh, 6063. Aquí le vas a añadir... Tú debes de tener la ganancia entre el 25% y el 35%. Lo, lo mejor es que quede cerca del 35%. Eso debe de ser tu ganancia. Entonces, para sacar el 35% vamos a sumarle... Más... 42%. Okay. Más... 42% son 8609 8 8609 ok entonces ese es el total que tú cobrarías a un dueño de casa eso es en mi área donde yo vivo yo yo soy de Arkansas entonces uh, aquí en Arkansas así es uh, Así es, así se paga, el y de las compañías viene siendo como en $250 la escuadra, en un parejito, así es en esta área, aquí en la ciudad de Tulsa que está a dos horas, está a $30 mejor pagado, entonces diferencia en cada área, yo tengo entendido que en el norte del país es mejor pagado, pero bueno, eso ya es discusión de cada quien, entonces aquí vamos a ver cuál es tu ganancia entonces es simple le haces esos 8609 menos lo de los empleados y lo de el material menos 6063 vamos a ver 8609 menos 60, 2,546 2,546 entonces ah, 2,546 es la ganancia de la compañía recuerda, a veces se te hace mucho dinero porque es de una sola casa, que a veces en un día se hace pero ese dinero, hay veces que uno va a regresar a la casa. Hay veces que a las personas se le hace que, que uno gana mucho, pero si hay un liqueo o algo, uno tiene que regresar. De aquí estás pagando seguridad estás pagando tu, tu camioneta, tu carro, lo que tengas. Estás pagando pues, lo que un negocio tiene que pagar, que son muchísimas cosas. Entonces, de aquí pone que ya te andan quedando $1,500, pues uh, ya es, ya es mucho, pues ya es bien, ¿verdad? Entonces, uh, pues cada trabajo tiene su sacrificio. Entonces, se debe de ganar uno los puestos. esos no se los regalan a nadie. Pero, pues esto es uh, lo que quería compartir hoy. Espero y, y haya, le hayan entendido si, si algo... Tienes preguntas o algo, pues no, no dudes En dejar los comentarios aquí abajo Y, uh, y yo te contesto cuando pueda uh, Muchas gracias por su apoyo uh, Es un placer uh, Servirles a ustedes y, y pues Compartir lo que yo he aprendido Que me está ayudando y, y yo sé que a mucha gente le puede ayudar Y tenemos que ayudarnos Porque pues Eso es lo bonito de la vida Si no pues no tiene mucho sentido. Bueno, pues que pasen muy buen día y nos vemos hasta la próxima.